...es una necesidad y es un consenso, yo creo que entre todos los aquí presentes... ...lo ha mencionado también el, el compañero de comisiones, la compañera de UGT... ...por supuesto el compañero de la PA, eh, el, el, el hecho de compartir la ambición de que la ley de vivienda tiene que, tiene que llegar lo más lejos posible, tiene que ser lo más efectiva posible y para eso hay que incorporar todos los elementos que los que nos hemos dedicado a esto muchísimo tiempo sabemos bien y tenemos bien determinados cuáles deben ser. Me gustaría destacar el, eh, el trabajo que se ha venido haciendo desde Podemos Castilla-La Mancha al presentar una proposición no de ley para garantizar el derecho de acceso a la vivienda digna y adecuada en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta proposición no de ley, por un lado, lo que solicita era una nueva legislación para regular el mercado del alquiler ante los precios abusivos a través de un mecanismo de control de precios. Por otro lado, también se ha instado a que se incremente el parque público de vivienda en alquiler social, adoptando diferentes mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores. Y también hemos instado pues, a la creación de una nueva ley de función social de la vivienda que establezca el derecho a disfrutar de una vivienda digna, asequible y adecuada en todo el territorio de Castilla-La Mancha. Es fundamental que, que podamos tener un proyecto ilusionante, un proyecto esperanzador en Castilla-La Mancha, donde una de las cuestiones sea eh, que los jóvenes y las personas jóvenes vean que tienen la posibilidad de tener un proyecto de vida en castilla la mancha que se pueden emancipar en castilla la mancha y que puedan pensar con esperanza en sus próximos años y en su presente porque hay una fuerza como la nuestra que puede que tiene un proyecto y que tiene propuestas en ese sentido y yo creo que eso es una de las cosas que, que tenemos que tener, empezar a trabajar planteándolas ya de cara al, al programa electoral y a las próximas elecciones ¡Gracias!